Acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así Y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas ¡Gracias! Oh. ¡Gracias! ustedes un momento, me encanta adorar al Señor en la noche, pero como pueden escuchar estoy un poco ronca, porque hoy tuvimos dos servicios de fuego en la iglesia, yo andaba adorando todo el día y solo quería adorar un poquito aquí con ustedes, espero que haya sido de bendición, comparten este video, déjenme su comentarios Lo leo todos, leo todos sus mensajes y sus comentarios, de verdad que son una motivación Amo leer sus comentarios, sus oraciones para esos que están orando por mí. Dios te bendiga, Jonathan. Gracias por ese mensaje. Dios te bendiga mucho, mucho, mucho. Aquí son las 3.55 am. Así que está bien tarde. Y como les dije, estoy un poco ronca. Por aquí me pidieron una canción y no me quiero ir sin cantarla. Ante el toque de tu gloria, no me puedo resistir. Tengo que adorar en tu presencia, tengo que posterarme y ahora Tengo que declarar que no he sentido nada igual. Acá en Rosario son las 5 am. Gracias por todo lo que están aquí conmigo a esas horas del día. Dios te bendiga, Lian. Eres una bendición sin duda, que Dios te siga usando. Gracias por ese bello mensaje. Claro que sí lo voy a leer desde que tenga el chance. Vamos a ver. Vamos a poner aquí la canción ante el toque de tu gloria. <música> un poco alto ese tono y como yo estoy tan ronca no voy a dar ese tono yo sé que ustedes no me critican si estoy ronca pero yo me puedo escuchar y sé que suena vamos a ver en A sharp What? Canta por favor la de tu presencia conmigo, no va? Ya, canta Yeshua Dios bendiga Tenemos aquí varias Ok, vamos a ver Ay, oh, aquí pidieron una, vamos a ver ¡Diéndalo! lo Fuerza, lo logré Aquellos que se enfuerzan día a día para vivir para Dios Amén En mi página tengo dos videos cantando esa adoración Por si la quieres ver, también voy a hacer una pronto Dios te bendiga a todos los que están aquí en este momento compartiendo con nosotros Inexplicable, nunca la he escuchado, no sé quién la canta eh, Si me pudieran dar el nombre de la persona que la canta Así puedo escucharla. La que acabo de cantar se llama Amor Eterno por Espíritu y en Verdad. Tampoco he escuchado, loco amor. Atrae mi corazón. No me la sé muy bien. Me muero de amor por ti. Saludos, saludos a todos. Dios le bendiga. Bueno, aquí van a ser las 5 de la mañana y yo voy a, a descansar un poquito gracias, gracias a todos los que estuvieron aquí conmigo en este momento de adoración, no se pierdan el próximo live un abrazo a todos que el Señor lo acompañe en su día en su noche que tengan una noche bendecida feliz, en paz, en tranquilidad que el Espíritu Santo esté donde sea que se encuentre en esa habitación donde se encuentra. Que puedan hablar con el Señor en este día, en esta noche. Y pedirle perdón, volver a Él, hablar con Él de nuevo. Dios le bendiga a todos. A los que me escribieron que esta noche van a tener una intimidad con el Señor. Yo estoy en una lucha con mi vida. Pero Dios me ha dado tanta paz. Ay, Dios te bendiga mucho, Alexandra. Claro que sí, en el próximo live. Me pueden sugerir todas esas canciones para cantarlas. Y también en los comentarios de este video me pueden sugerir canciones. Siempre escucho las canciones que me, que me escriben. Si tu presencia conmigo no va. Yo no voy a ningún lugar. No quiero llegar. No voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar. No quiero llegar, no voy a llegar. Oh. Vamos a ver. ¿Qué me escriben aquí? ¿Podrías hacer una oración? despídete con una oración, amén vamos a orar antes de despedirnos claro que sí, Dios te bendiga ponte Josefa Domínguez, Dios te bendiga mucho estoy un poco ronca hoy era domingo y bueno, no hoy, sino ya el día pero vamos a ver me escribieron más saludos desde Panamá, Dios te bendiga Ana Necesito que me ayudes, porque ya no aguanto más. Lo único que quiero es adorar. Con Dios, con todo lo que Él ha hecho en mi vida, con cómo empecé y dónde está mi ministerio ahora, de verdad que es una bendición tenerlo a ustedes, tener su apoyo y, y sus comentarios hermosos, de verdad que llenan mi corazón y me llena saber que mi adoración y mi alabanza a la gloria de Dios tocan sus corazones tu voz me hace extrañar esa paz que sentí cuando estaba en sus manos la paz del Señor no iguala gracias por compartir tu don Dios te bendiga mucho que puedas recuperar las fuerzas para volver a los caminos de Dios eso es lo mejor es el nombre de la adoración, amor eterno, amén. Así se llama, amor eterno por espíritu y en verdad. Eh, pero de verdad estoy tan agradecida con todo lo que el Señor ha hecho hasta ahora en mi vida y todo lo que va a hacer, todo lo que hizo. Antes de terminar, puedes cantar a dónde iré Jehová sin ti. La cantaré a capela porque se murió la computadora. Y sin acordes no sé toca muy bien. <tose> Pienso que sin ti mi vida es nada. Y que sin tu amor no viviré. Me siento perdida tal manera. Quisiera que alguien me pudiera ver. Pienso que sin ti mi vida es nada. Y que ya mis ojos no pueden ver. Me encuentro perdida tal manera. Por favor, Señor, ayúdame. ¿Y a dónde iré? Yo voy sin ti, si eres el guía a seguir. ¿A dónde iré? están aquí conectados conmigo en este momento donde sea que te encuentres en tu habitación en tu sala en tu carro no sé camino al trabajo o que te vayas a dormir como voy a hacer yo ahora mismo estoy súper cansada gracias señor por este momento tan maravilloso que tú nos has permitido padre para tener un momento glorioso de adoración señor mira cada uno, Padre, que va a ver este video, Señor, que pueda ser tocado por tu Espíritu Santo, donde sea que se encuentre, Padre. Señor, llena la habitación, Señor, de tu presencia. Llena, Señor, el vehículo de tu presencia, Padre. Llena, Señor, el lugar, Señor, el espacio, donde sea que se encuentre, Padre, de tu presencia, Señor. Que tu Espíritu Santo llene su corazón y su cuerpo de tranquilidad y de paz, Padre Celestial. Que seas tú, Señor, el que llene señor su corazón de paz esa paz señor que sobrepasa todo problema señor esa paz padre señor que nos ayuda señor a mantener la calma señor en medio de la tormenta señor esa paz padre señor que nos trae señor la certeza de que todo va a estar bien señor pon señor en esos corazones señor la paz toda ansiedad señor tú la quitas, Señor, tú remueves toda ansiedad, Señor, de nosotros, Padre, y tú pones esa paz, Señor, en el nombre de Jesús. Que podamos, Señor, irnos, Señor, a nuestras camas en paz, a nuestros trabajos en paz, Señor, que podamos tener un día, Señor, en comunión contigo, Espíritu Santo, que nunca nos apartemos, Señor, de tu presencia, Señor, sino que nos apartamos, Señor, de este momento, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Te bendigo en el nombre de Jesús, cada vida que está viendo este video. Dios te bendiga. Te pido que comparte el video, que dejes tu comentario y que si vas a ponerlo en, en tu historial, etiquétame Dianet Méndez para poder compartirlo en mi página. Gracias por todo su apoyo. Lo aprecio, lo aprecio bastante. Un beso. Y un abrazo a todos.